Hola, ¿qué tal queridos amigos? Cordial saludo. Iniciamos nuestra semana en la presencia de Dios. Hoy lunes, con toda la gracia, la bendición de Dios para ir a nuestro trabajo, a nuestro estudio. Los chicos que inician la universidad el día de hoy, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Que todo lo que hagamos, que todos nuestros proyectos, todo, todo sea para la gloria de Dios. Vamos un momentico a hablarle a Dios, a a expresarle nuestra gratitud, a encomendar también nuestras intenciones, nuestras necesidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy lunes, vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo Jesús terminaba la travesía y sus discípulos llegaron a Genetzaret y desembarcaron. Apenas desembarcado, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les, trajera, que les dejara tocar al menos la orla de su manto. Y los que lo tocaban, se curaban. Palabra del Señor, lo ¿no? Jesús. Bueno, mis queridos, este texto nos deja ver pues, el, el reconocimiento que va ganando nuestro Señor, el deseo de la gente de estar al lado de Jesús, aunque fuera por operar la salud. Pero nos deja ver como la bendición de Dios, la gracia del Señor Todopoderoso, que se acerca, que llega, que, que nos toca, que pasa por nuestra vida. No, no lo dejemos pasar, mis queridos hermanos. sea, si ahí está la oportunidad para que nos pongamos en la presencia de Dios y de verdad nos hagamos el buen propósito de no dejar pasar a Jesús. Salgamos a los caminos, a las plazas, dejémoslo entrar que la bendición de Dios llegue a nosotros. El Señor los bendiga los guarde los Un abrazo para todos.